Bueno, chicos, y ahora estamos aquí con las chicas que estaban haciendo lo de Zumba en el escenario. Yo hago lo que estaban haciendo ellas y me quedo inaccesible. Los mitos, ¿eh? Que llevan todas las dardas ahí bailando, dándolo todo. De verdad, y que no querían salir por el Facebook, así que por hacerle un favor a ellas, vamos a compartir este vídeo, que lo vea todo el mundo y le clican en me gusta. Chicas, ¿qué les parece la idea de Gran Canaria Accesible? ¿Cómo han visto que se están desarrollando las actividades hoy? Ah, pues mira, genial. La verdad, me parece estupendo estas actividades para todo el mundo, pues no solo para la gente y demás sino para todo el mundo encima el día tan bueno que tenemos hoy genial todo el día tan bueno con el solajero que hacía y ahí ahí los sudores sí, les... no, es frío. lo preferían lo preferían prefería? pasos fríos o sea, aquí estoy genial ah, bueno y si tuvieran que dar un mensaje a todos los amigos de Facebook estamos hablando que tenemos que eliminar barreras arquitectónicas barreras psicológicas o barreras de comunicación para que sea gran cadena y más accesible dácil desde el punto de vista del individual, ¿qué, ¿qué puede ser cada uno? ¿Qué pueden hacer ustedes como monitora para que, que tengamos una isla más accesible? Pues todo el mundo a apuntarse a todas las actividades del ayuntamiento con nosotras para ponerse en forma y no sé, ¿qué más. Voy a hacerles una pregunta yo. ¿Ustedes hacen actividades dentro de algún local del ayuntamiento? Sí. Deportivo. Los polideportivos están adaptados para que personas, por ejemplo, con silla de ruedas puedan entrar. Sí. Vaya misión más importante está haciendo la gente de Ayuntamiento, ¿eh? No sé todo, donde vamos a trabajar, sí, ascensores, sí. tienen rampas. Rampa. Sí, sí. Bueno, eso, entonces, demuestra, entonces demuestra que estamos luchando poco a poco para que la Gran Canaria sea más accesible. Pues chicas, muchísimas gracias. Acuérdense, comparta el vídeo, dale me gusta para que bueno, a las chicas la conozca Y vamos a darle un aplauso a esta chica. Apláudale, apláudale, apláudale a la